Los Osobrosos, el programa que llegó para quedarse, la gente activa con nosotros también en las redes sociales Telenor con The o en YouTube, Telenor, ahí usted busca después que pase el programa. Si usted no lo pudo ver, busca los cortecitos que se suben en YouTube, también en Instagram, ahí Telenor, dele a seguir, en Facebook, en todas las redes sociales estamos activos como Telenor con The o Señores, seguimos con las noticias. Sorprenden a un ladrón en una tienda, dice aquí. Un video se ha viralizado en los en las últimas horas en las redes sociales, donde se observa como un supuesto motorista es sorprendido robando en una tienda de ropa deportiva, aunque no se sabe qué ocurrió en el país, no se conoce con exactitud la fecha y el lugar del incidente, sin embargo, a través de las redes sociales se ha cuestionado que este hecho haya sido real o se cree que es un montaje. Eso, eh, yo no sabía que esa cámara de seguridad eh, se movía tanto y era tan clara. ¿Me entiendes? Para mí eso es un montaje, eso no fue real. No fue real eso. No, no, para mí no, no fue real, no. Son sonidos que se inventa, porque ¿quién lo está grabando? No es una cámara. Mm. No, ni, ni, siquiera, ni siquiera las cámaras de... ¿verdad? No y fue muy obvio porque... La o sea, es seguridad más potente que tenemos ahora en el mercado aquí, ni no siquiera a ese, a, a, con esa calidad la tienen. No, eso fue un y celular. con ese, ese, ese, sí, sí, ese movimiento. Con esa detección de sonido, de movimiento. Con ese movimiento, que, que a, a otro perro con ese hueso. O sea, que puede ser una, una vivencia o algo que esté sí, grabando sí, y, han, eh. y han cogido las escenas para para eso. Digo yo, no sé. Para mí es... Y, y no se sabe en qué país es tampoco. O sea, se sabe que es aquí. se sabe que es, aquí. es aquí, es aquí. Sí, sí. Porque, o sea, vamos a escuchar ahí. Para que escuchen, ¿verdad? El dialecto, la, la, la forma así. de... de okay. ¿Qué es lo que hay, niño? Ven chequeando ahí, hermanito. Ven saca la gorra tuya. Vamos a la gorra. Ven chequeando, saca la tuya, que esto... ¿Tú sabes? Claro, ah, pues, si no. te da preso, eso... Lo que pasa es que estamos formando esta vaina aquí. ¿Qué es lo que? Hay? ya está aguanta? ¿Cómo te aguanta? a ver, una que te tengo aquí. Pues despreciar eh. Comadre, ¿qué es Coño, aguante. Robando A pero. ¿Por tú me robas? ¿Por tú me robas? Búscame, el machete, ve. Acuérdate. ahí. ¿Por qué tú me robas a mí? ¿Por qué tú me robas? ¿Eh? ¿Por qué tú me robas? Está bien, hermanito. ¿Por qué tú me robas, coño? ¿Por qué tú me robas? ¿Eh? ¿Por qué me machete tú, coño? ¡Lo voy a matar aquí mismo. ¿Por qué tú me robas? Te la gorra, ¿Eh? Te la cojo, ¿Eh? Está bien. ¡Por suéltame. No me no, no me, me hagas fuerza, oye, suéltame, ya mi negocio robado. No, no me hagas fuerza, no me, fuerza, me hagas fuerza, no fuerza. oíste. Para no matarte aquí. ¿Sabes que yo soy? Estaba contigo. A ver, dame mi sueldo, me voy a. Dame mi cuarto. Está bien. Dame mi cuarto, págamela. ¿Cuánto que vale la correida? Págamela para no matarte. A ver, ¿cuánto que vale? Yo, yo. no sé por qué tú me robas a mí. ¿Por qué tú me robas? Saca. la rata de aquí. Saca. Para mí eso es algo montado, yo no creo que eso sea. Porque esa esa cámara, una, una novela nueva. Sí, una, una novela, novela nueva, nueva yo sí. creo, una novela nueva. Oye, pero si es alguna tienda que está ¿verdad? Que tiró eso así para o, o alguna campaña de o sea, alguna tienda para promocionar. Para promocionar. ¿Tú crees sí. que fue una promoción P eso? Posiblemente sea una promoción de alguna tienda. O tal sí. vez sea parte de una campaña gente, que alguna gente quiera. ¿Sabes? Del mundo ahí urbano. Sí, la, sí, porque la. eso es lo que se ve, tú ves. Sí, o siempre no sí, es... sonido. Ahorita sale ese que es de embocero y que está la, tirando un tema. No, no, ya tú sabes. También puede ser. Sí, yo, creo, yo creo que es un masaje. montaje. Yo creo que es un montaje. No, y, y o, sea, o sea. Pero no, con todo esto, o sea, si un montaje está bien hecho, hay que decirlo. Pero que la cámara es un celular, no es una cámara de seguridad, Villalona. Es la cámara de un celular. Y un celular, entonces el tipo ve que lo están grabando también y se va a robar la gorra. ¿De qué un.? ¿De qué es será? Dile para atrás que ahí. Vamos a ver la analita que tenemos aquí. De Que debería estar ya haciendo sonido allá son montaje, señor y pasamos no. a otra información